a un nuevo video tutorial de Python así que en este video hoy voy a enseñar los métodos que existen para manejar los strings en, en el lenguaje de Python el primer método que vamos a utilizar es el método lower que permite que nosotros podamos retornar el valor de una cadena de texto en minúscula para esto vamos a decir R es igual hola desde codinámico y mayúscula lo estamos haciendo eh, y vamos a retornar con un print r.lower punto lower eh, r perdón lower la función llamamos el nombre de la variable más un punto y el nombre de la función en este caso nos devuelve hola desde codinámico pero en minúscula vamos a llamar otro método que se llama upper que hace lo contrario y dice eh, que t es igual a hola desde codinámico y nos dice que podemos hacerlo de esta forma, print, llamamos el nombre de la variable, un punto, el nombre de la función que es upper, y cerramos y nos devuelve eh, hola desde codinámico en mayúscula. Hay otro método que se llama replace, que nos reemplaza una palabra por la que nosotros querramos dentro de un texto. Entonces vamos a decir e es igual a hola o hello desde codinámico. Aquí podemos ver que tenemos que tenemos a una cadena de texto que tiene tanto inglés como español entonces vamos a decir print el nombre de la variable vamos a decir replace replace nos vamos a decir que hello lo vamos a convertir a hola a un español entonces vamos a hacer esto y nos devuelve una cadena que se llama hola desde codinámico teniendo hello desde codinámico nos devuelve hola codinámico haciendo un replace ok, también podemos hacer consultas dentro de un string devolviéndonos un booleano ¿cómo lo podemos hacer? vamos a tener un txt que tenga, bueno, vamos a decir el río es azul entonces dentro de este texto vamos a buscar lo que es higo, entonces vamos a decir de esta forma que x es todo lo que tiene eh, io en en el txt ¿listo? entonces vamos a imprimir a X y el, el, lo, la respuesta que nos da el intérprete es un valor booleano true, o sea que IO si sí está dentro de este eh, texto, el río es azul. Lo contrario, vamos a decir que C es todo lo que tiene, eh, eh, vamos a decir 3 in text, vamos a imprimir C y nos va a decir false. O sea que no existe un true en medio de este eh, texto. ¿okay? También podemos hacer una concatenación de string. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, tenemos una variable eh, h que se llama hola desde y una variable f que se llama dinámico. Tenemos esa y tenemos una variable p que se llame h más f. Entonces vamos a imprimir cómo se ve nuestra variable pre y nos dice hola desde codinámico. Hola desde codinámico. O sea, nos falta separar un poco. ¿Cómo podemos separar estos strings? Pues muy fácil. Vamos a, a reemplazar lo que tiene P y vamos a decir H más un espacio en string más lo que tiene F. Y vamos a imprimir un momento más lo que tiene la variable p Entonces tendríamos hola desde eh, este codinámico. Algo muy peculiar de Python y muy, muy chévere es lo que les voy a enseñar en estos momentos. Y es hacer un format dentro de un texto. Por ejemplo, tenemos un Y que es igual a, hola, mi nombre eh, es Mario. Y tengo eh, entre corchete años, vamos a decirlo así. Listo, entonces vamos a tener una edad que se llama 22. Vamos a colocarle 22 y tenemos un, un, una variable eh, eh, de tipo format que vamos a hacer esto: print y el formato o el método format, el método format que nos va a permitir meter en este método format lo que es la edad. Esta edad va a llegar a, a estar en este lugar donde el método format encuentre un corchete. Lo va a, a, a poner dentro de este corchete la variable que vamos a poner dentro de este paréntesis. Acá entonces vamos a tener esto y dice hola mi nombre es Mario y tengo 22 años. Ahora para hacerlo de una forma mejor y más ordenada vamos a decirlo así. Y es igual hola mi nombre es Mario. Mario, y tengo tantos años con una o sea, con una altura de hacemos otra función acá, otro corchete, y un peso de otro corchete, vamos a decir centímetros eh, de esta forma. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer el format, he limpiado un poco la pantalla para hacerlo más práctico, vamos a decir y es igual, hola mi nombre es Mario y tengo tantos años tengo eh, una altura de tantos centímetros y también tengo un peso de tantos kilogramos. Listo, tenemos así, y vamos a hacer el format del cual hemos venido hablando, que es Y, la variable Y, con el método format, pero primero vamos a colocar el valor de edad. El valor de edad es 22, la altura, vamos a decir, eh, 1.75 1.74, el peso, vamos a decir, 50. Entonces tenemos eh, a Y, a print, eh, la, el nombre de la variable, el format, y vamos a decir, lo primero que hay en este corchete es que va a imprimir la edad, en este la altura, y en este va a imprimir el peso. Vamos a decirle, entonces, que lo haga de esta forma, edad, altura, y el peso. Entonces vamos a hacer esta forma y dice mi nombre es Mario, tengo 22 años, tengo una altura de 1.74 centímetros y también tengo un peso de 50 kilogramos. Esto es todo por hoy, así que espero se suscriban al canal y espero estén disfrutando este curso que vamos a ir avanzando poco a poco.